Muy bien, y ahí estamos. Eh, bueno, primero, buenas tardes, o, o ya creo que más buenas noches. Eh, gracias Bruno y gracias Maya a, a los dos por sumarse a la propuesta que les hicimos de Fundación Vía Libre, para quienes estén ya sintonizándose, que hay ahí, sintonizando queda rana, analógico, pero soy medio analógico, quienes <risas> estén viendo la charla, ya hay más o menos 10, 11 personas conectadas, eh, así que les comento y vamos a hablar con, con Bruno Gorgone y con Maya Levi Daniel de usos y, y efectos de los usos de inteligencia artificial y diversos tipos de tecnología en la justicia. Bueno, estaba presentando a Bruno Borgone, que, que es abogado con estudio en Derecho y Tecnología de las Comunicaciones y diplomado en Gobernanza de Internet en la Universidad de San Andrés. Tenía una presentación muy larga, la voy a dejar escrita porque tengo miedo a que se vuelva a cortar todo. Así que, bueno, Bruno nos va a estar contando un poco la situación de eh, los usos de inteligencia artificial en la justicia. Eh, te escuchamos, Bruno, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Caro, gracias a, a la Fundación por, por esta invitación a participar de, de esta charla. Eh, la verdad que. que suena medio medio a chiste empezar a hablar de, de inteligencia artificial en el contexto eh, del poder judicial de, de argentina y, y de américa latina en líneas generales eh, muchas veces o, o, o tantas veces se habló de, de del acceso a la justicia de promover el del acceso de, de aquellos objetivos para el desarrollo sostenible eh, y, y procurar generar políticas de Estado para poder hacer eh, no solo asequible a la justicia, sino al, al que nosotros denominamos, este, nosotros digo, porque yo trabajo en el Poder Judicial, eh, al justiciable, a la persona de a pie que va a un tribunal a, a reclamar determinadas cosas. Entonces, si, si tenemos eh, índices, yo estuve mirando algunos índices, eh, Edelman Transparometer... Dice que la población general informada y la población poco informada ambas consideran que las instituciones gubernamentales en líneas generales son poco confiables estoy hablando de américa latina en argentina según otro índice que es latino barómetro eh, la confianza en el poder judicial disminuyó eh, notablemente y eh, actualmente está cerca de un 24%. Eh, el, un estudio nacional sobre percepción y acceso a la justicia del año pasado dice que 7 de cada 10 personas consideran que la administración de justicia eh, no funciona bien. Entonces, eh, hablar de inteligencia artificial en este contexto es, eh, es, es pareciera que fuese una tomada de pelo. Porque tenemos un, un, un sistema judicial eh, cerrado, jerárquico, de difícil acceso, con operadores judiciales formados eh, dentro de ese sistema, a los cuales les resulta muy difícil acceder y, y a, a las nuevas tecnologías, o sea, ser permeables a las nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se pone en, en juego la inteligencia artificial o las tecnologías en líneas generales eh, dentro de un sistema eh, tan viejo o rudimentario, por llamarlo de alguna manera. Eh, lo primero que, que hay que decir es que eh, la tecnología está venida al, al, al Estado, en líneas generales, para reducir costos. Y, por otro lado, a, para fomentar determinada eh, visualización de optimización, eficiencia, transparencia. Pero eh, todo esto se tiene que conjugar también con una aceptación, eh, a través de, no solo de, de fallos idóneos sino de que la gente recupere la confianza eh, esa confianza se puede generar de un montón de formas pero también está eh, la forma de generarla en optimizar los servicios pero optimizarlos de la manera en que yo puedo optimizar hoy a través de la tecnología o comparándome con otros sectores o con otros servicios los servicios financieros, por ejemplo, hoy por hoy hay un acceso a los servicios financieros que es muy distinto al acceso que uno tiene a tribunales. Entonces, eh, si vemos que todo crece de una determinada forma y mi acceso a la justicia o a la burocracia estatal va quedando, lo que generamos es como una brecha eh, de desigualdad y esas opiniones negativas claramente pesan sobre el Poder Judicial. Hay un montón de ejemplos con respecto a, a buenos usos de la tecnología que han servido... Eh, para, para mejorar la situación del poder judicial en líneas generales. Y quiero aclarar que esto no es solo un problema de, de, la, de, de la región latinoamericana, sino que es un problema que se ha ido presentando en el mundo en general y los distintos países, sea hegemónicos o no, han sabido lidiar con eso y han procurado, a veces con éxito, a veces no, modificar esta tendencia hacia a un sistema judicial, judicial lento cerrado de espaldas al justiciable eh, y se ha ganado esto a través de la implementación de tecnologías eh, sea de inteligencia artificial o no eh, para porque para lo primero que tenemos que tener en claro es que para poder generar inteligencia artificial necesitamos otros tipos de tecnología previa eh, una Cosa que parece una perogrullada, pero lo que necesitamos es que haya informatización. Eh, en, en toda América no tenemos una igualdad de informatización, no, no hay recursos en toda América iguales, de hecho no los tenemos nosotros tampoco dentro de nuestro país Argentina. No es lo mismo, le comentaba hace un poquito a Caro, eh, la justicia de la ciudad de Buenos Aires, que tal vez el poder judicial... Que, eh, que, te, que puede haber en un, en un determinado poblado del interior, donde hay justicia de paz no letrada incluso. Entonces, eh, digo esto porque la tecnología o el acceso, sea internet, o, eh, que se puede tener en la ciudad de Buenos Aires, a través de herramientas electrónicas, no es el mismo que puede haber en el interior del país. Hoy se ve, sobre todo con, en la alta demanda de, de acceso a internet, eh, que, que no es pareja y no es igual, pero bueno, no me quiero ir con eso y como tengo poco tiempo voy a tratar de, de ir un poquito más al grano. Cuando hablo de tecnología en el Poder Judicial, digo, eh, necesitamos partir de esta base de, de informatización para, para dar un, un salto más hacia una digitalización futura y después llegar a determinados procesos de automatización y eventualmente a la aplicación de inteligencia artificial, pero... Las políticas que debemos aplicar deben contemplar una modificación de raíz si lo que queremos es eh, asirnos de una tecnología que sea transversal, transparente y, y, y que dote al poder judicial de determinada eficacia. Entonces, desde ese punto de vista, eh, no solo nos deberíamos quedar con inteligencia artificial, sino que también deberíamos... Eh, asirnos de determinadas cosas, más allá de, de, de plantearnos que los procesos judiciales en sí se deben modificar y deben empezar a tener eh, relevancia otras tecnologías, como puede ser eh, blockchain, por ejemplo, para, para afincar todo el, el, el trámite probatorio o la diligencia judicial, una cosa que se ocurre que se me ocurre, pero, pero también necesitamos datos, datos que a esta altura del partido deberían ser datos abiertos, eh, y esos datos abiertos son el insumo o el combustible necesario para poder generar una inteligencia artificial. La idea un poco de esta charla era eh, llegar a, a elaborar determinada conceptualización de, de inteligencia artificial en el poder judicial o en la justicia sin ser demasiado técnico, o sea, entonces para, para poder brindar determinado eh, auxilio al entendimiento de aquellos que, que no estén tan familiarizados con el tema, podemos, podemos decir que la inteligencia artificial, a lo que nos referimos con inteligencia artificial no es a un juez robot que eh, se va a sentar y va a decidir si uno es culpable o inocente, sino lo que hablamos cuando, cuando hablamos de este tipo de tecnología es de un modelo de representación de, de una realidad que es multidimensional. Eh, ustedes o sea, La realidad que vivimos es multidimensional, entonces ese modelo va a tratar de representar esa realidad multi, multidimensional, y lo que va a tratar de generar son determinados grados de probabilidad de, de ocurrencia de determinado resultado. Digamos. Este modelo funciona, su combustible, son los datos. Eh, cuanto mayor es la cantidad de datos, cuanto mayor es el combustible que tiene este modelo, más probabilidades de éxito tiene su resolución. Entonces, básicamente eso sería eh, la inteligencia artificial. ¿En qué, ¿En qué se ve hoy la utilización de inteligencia artificial en el Poder Judicial? Eh, en la mayoría de los casos se ve con con chatbots, con, con asistentes virtuales. Hay, hay muchos asistentes virtuales que ayudan o en determinados casos ayudan a, a confeccionar demandas, en determinados casos auxilian a la gente a circunscribir eh, su, su petición a determinados requisitos de, de los tribunales. Y también otro, otro gran desarrollo es el, el, el procesamiento del lenguaje. Eh, básicamente podemos decir que sirven para pasar de, de voz a texto un montón de cosas, eh, ¿no? Como, como ocurre, como ustedes lo ven, por ejemplo, cada vez que, que, que le cuentan algo a, a Siri o, a, o al asistente de Google y demás. Pero bueno, entonces... ¿A qué me refiero yo o hacia dónde quiero ir dando estos conceptos muy por arriba de lo que es inteligencia artificial, básicamente en esta, en esta, esta suerte de, de, de dos conceptos claves? Uno que es el aprendizaje automático, el, el, el, que, el denominado Machine Learning, eh, y otro es... El, el procesamiento del lenguaje natural como dos puntos sobre los cuales se puede edificar o construir una inteligencia artificial en el poder judicial, sin entrar demasiado en las precisiones de, de por, qué una, por qué estas dos cosas sí y no otras, eh, pero básicamente y tomando esas dos cosas, lo que, lo que podemos, podemos hablar de un montón de desarrollos que hay eh, con esos tópicos a lo largo de, de de américa y del mundo entero pero me gustaría hacer hincapié sobre todo porque es un caso local argentino en el sistema que ha gestionado y elaborado el ministerio público fiscal de la de la ciudad autónoma de buenos aires eh, que es el sistema prometea eh, del cual eh, se, se, se dice que es un sistema de inteligencia artificial y que, y que está del, de, de a ver, es un sistema de inteligencia artificial, empecemos a preguntarnos esas cosas, eh, tal vez Maya después eh, pueda, pueda dar mayores precisiones al respecto, pero más allá de, de, de entrar a discutir si es o no un sistema de inteligencia artificial, me parece que lo, lo, lo bueno está en, yo quiero resaltar el la intención de poner en, tela, en, en juego el concepto de inteligencia artificial en el ámbito judicial, y eso me parece muy loable. Eh, lo, que, lo que no me parece tan loable es exaltar demasiado las virtudes de la inteligencia artificial eh, sin mostrar o, o exhibir que la inteligencia artificial puede tener determinadas falencias, puede tener determinados sesgos, necesita ser auditada, necesita eh, ser... Eh, puesta en evidencia sobre todo en, en sus porcentajes de error que me parece lo más clave qué es lo que hace este sistema prometea es básicamente es emitir dictámenes fiscales eh, ante la ante el superior tribunal de la ciudad de buenos aires es es como una un asesor o de, de un asesor electrónico digamos de inteligencia artificial de este, el fiscal al momento de emitir los dictámenes en determinados casos sobre los cuales la, la, el superior tribunal ya ha decidido en reiteradas oportunidades entonces lo que hace es facilitar eh, el, el, la confección de ese dictamen para presentarlo ante el superior tribunal me parece eh, no sé cómo estoy de tiempo, no, no quiero eh, extenderme demasiado. Me parece que, que, que es buenísimo y que es muy destacable. Lo que quiero decir, como para ir terminando, porque Caro me pidió que sea recontra breve, es que debemos tener en cuenta en, en el ámbito judicial algunas cosas. Eh, lo primero es que la máquina no, eh, no reproduce el razonamiento jurídico. ¿No? El, el, el, la inteligencia artificial no reproduce el razonamiento jurídico, sino que es un enfoque, es un enfoque de probabilidades con respecto a un determinado razonamiento jurídico que se practicó con anterioridad en base a esos datos que son el combustible de lo que, la, de lo que ese algoritmo está elaborando. Después eh, no explica... ¿No? no explica la decisión, sino que la da. Entonces esa explicabilidad me parece que es sumamente importante a la hora de... Sobre todo en lo que, en lo que debería ser o puede llegar a ser la justicia predictiva. Eh, ¿Por qué? Porque la argumentación jurídica es el pilar del derecho tal y cual lo conocemos hoy. Nuestro derecho se, se apuntala en argumentación. Entonces si nosotros no conocemos la argumentación no vamos a poder ni siquiera cuestionar las decisiones. Entonces es fundamental este, que, que podamos conocer cómo se argumenta para poder llegar a esa conclusión. Y bueno, y después, y un poco para ir terminando, eh, es que no debemos perder nunca de, de vista que la tecnología es un auxilio. La tecnología no tiene nunca que desplazar el papel central del ser humano en todo esto, sea el juez o sea el justiciable. Nunca, pero nunca, podemos dejar en manos de la tecnología todas las decisiones, sino que es absolutamente necesario su auditoría y sobre todo es absolutamente necesario que nos enfoquemos bajo la óptica de los derechos humanos que tanto nos costó que se reconozcan. Entonces, no generar por estas carencias que las cuales yo hablaba al principio, un, una tecnología que nos termine perjudicando y que termine obturando años y años de elaboración jurídica, de reconocimientos de derechos, sobre todo en los países más oprimidos, que lo que terminan haciendo es receptar tecnologías elaboradas en, en otras latitudes, eh, sin ningún tipo de de reparo, quizás, en cuestiones más políticas y sociales vinculadas al caso concreto de su aplicación local, como podría ser el caso de Argentina o cualquier país de Latinoamérica que consuma una tecnología elaborada de afuera. Pero bueno, no quiero extenderme más y, y aquí paro y espero las preguntas posteriores. Eh, buenísimo, Bruno, la verdad. ¿Sí? Eh, muy, muy claro, es un tema difícil. Eh, como te había comentado cuando, cuando te hicimos la invitación para esta charla, la idea es que estos temas se abran de la forma más sencilla posible para, para entender por qué nos interpelan a todos y a todas como ciudadanos y eh, creo, creo que lograste con, con ese objetivo. Así que ahora la invito a Maya. Eh, Maya... Eh, Está en otro uso horario, pero por suerte es más temprano ya que acá. Yo tenía miedo de eso, pero eh, Maya Levi Daniel, eh, gracias por estar. Ella es abogada, es especialista en temas de tecnología, políticas públicas y regulación. Es subdirectora de investigación y políticas públicas en el Centro LATAM Digital y tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard y una maestría en políticas públicas de la Universidad Torcuato de Itela, y, y sé que estás trabajando con temas de inteligencia artificial, eh, en el enfoque de derechos, y, y nos interesa también enfocar ahí, ¿no? Bueno, ¿cuáles son, entonces, las consecuencias eh, de impacto en derechos, o incluso los desafíos legales de abordar estas tecnologías en el ámbito de la justicia? Así que, bueno, Maya, muchas gracias, y te escuchamos Gracias, Carolina. Y gracias a la Fundación Vía Libre por, por la invitación. Eh, porque me parece súper importante que estos temas, como, como mencionó Carolina, que estos temas se abran eh, y que no quede solamente en especialistas de, de, que se dedican a temas de inteligencia artificial, sino que se abra al público en general. Eh, así que yo me voy a enfocar un poco, siguiendo lo que, lo que mencionó Bruno, eh, me voy a enfocar en particular en los desafíos, que tenemos al implementar inteligencia artificial, tanto en la justicia, o sea, en particular me voy a enfocar en la justicia, pero en muchos casos los desafíos son los mismos, no importa el ámbito en el que, en el que estemos hablando. Eh, pero antes, que, antes de eso, me gustaría, y también siguiendo un poco lo que, lo que mencionó Bruno, desmitificar un poco la inteligencia artificial. O sea, muchas veces, eh, bueno, decía que la tecnología, o sea, que la tecnología puede que no nos resuelva todos los problemas, de hecho, eh, no nos no podemos ni hablar. Eh, entonces, me parece muy importante tener en cuenta eso, que no siempre estamos eh, frente a, a inteligencia artificial, o sea, porque hay, hay muchas definiciones de qué es, pero en general es más un campo de, de distintos tipos de sistemas y no necesariamente, eh, o sea, hay distintas complejidades que tienen, eh, y, en general, estamos frente a algoritmos que aprenden para tomar ciertas decisiones. Pero, entonces, eh, enfocados en particular en el tema de la justicia, hay distintas razones que, que en general, eh, se dan para implementar algoritmos para eh, automatizar los procesos de decisión. En primer lugar, lo que se plantea es que los jueces y las juezas son personas humanas entonces, tienen ciertos sesgos. Eh, las personas tenemos prejuicios, tenemos ciertas, eh, ciertas inclinaciones quizás hacia preferir algunas cosas antes que otras. Entonces, lo que nos dicen es que los algoritmos lo que hacen es tomar decisiones que son objetivas. Eh, entonces, necesitaríamos automatizar los procesos de decisión para poder obtener decisiones que sean objetivas. Por otro lado, relacionado con todo este problema de la justicia que, que mencionó Bruno, eh, como sabemos... Los procesos en general en la justicia, tanto en Argentina, en la América Latina y en distintos países del mundo, son muy lentos eh, y muchas veces poco eficientes. Entonces, lo que nos dicen es, bueno, si implementamos algoritmos, esto se puede, eh, los procesos se pueden hacer mucho más rápidos, se pueden hacer mucho más eficientes. Eh, y eso es un poco lo que pasa con el caso de Prometea en la, en la ciudad de Buenos Aires. O sea, lo que se dice es, los dictámenes se... se desarrollan mucho más de forma mucho más rápida y los resultados son más eh, no tienen tanto error, porque ya tenemos casos anteriores como para poder decidir. El punto es que, y estas son o sea, dos razones entre otras, pero lo que nos quieren decir es que los algoritmos no tienen inconsciente, no tienen prejuicios, entonces es mejor, o sea, las, las decisiones van a ser más, eh, más precisas en caso de que implementemos algoritmos. El problema es que los algoritmos también tienen sesgos. O sea, también pueden llegar a decisiones que estén sesgadas. Eh, entonces, decía que los algoritmos también pueden estar sesgados, y hay dos tipos de sesgos que podría haber. Uno es que los datos estén sesgados, eh, o que estén incompletos, o que sean no representativos. Entonces, ahí... Puede, puede llegar a haber un, un problema. Entonces, por ejemplo, en el caso de, pasa en Estados Unidos, en Estados Unidos sabemos que, y también pasa en otros países, pero un ejemplo que, que está, como, está bastante bien documentado y hay muchos artículos al respecto es, en Estados Unidos hay un sesgo en contra de la población negra, por ejemplo. No desde, o sea, no desde que se implementó inteligencia artificial o algoritmos, sino que eh, esto ya es, es algo que es histórico. Entonces, si al algoritmo le damos datos para, entrenar, eh, para entrenarlo, le damos esos datos que ya están sesgados, eh, en el que, por ejemplo, la, o sea, sabemos que, como están sesgados, en general, si hay una persona, si hay una persona de color, eh, es mucho más probable que determinen que esa persona es culpable. Entonces, si los datos, eh, si el algoritmo ve eso, o sea, eh, tiene esos datos para entrenarse, que en donde las personas negras están sobre representadas, va a encontrar ciertos patrones en los que, eh, por los que va a determinar que las personas negras o las personas de color en general eh, cometen delitos. Entonces, eso lo que puede hacer es perpetuar racismo y perpetuar discriminación en contra de una población en particular. Por otro lado, o sea, esos sea, entonces los problemas que puede haber en los datos que yo le doy al algoritmo para que se entrene, para que aprenda de alguna forma. Por otro lado, lo que puede pasar es que el algoritmo eh, tenga un problema en el diseño. Entonces, el diseño del algoritmo ya tiene un problema porque está diseñado para priorizar ciertas variables que pueden involucrar también sesgos. Por ejemplo, que tenga en cuenta la raza. Eso es una forma directa, pero también podría ser en forma indirecta viendo, no sé, teniendo en cuenta eh, dónde vive esa persona. Eh, y ahí hay un problema con quién desarrolla los algoritmos. En general son, eh, son equipos técnicos que quizás no están tan entrenados en temas de derechos humanos. Eh, y ahí hay un ejemplo de Siri, de Apple, que estaba entrenado para un montón de cosas. Sin embargo, si uno le preguntaba, y ahora creo que se resolvió, pero si en algún momento uno le preguntaba, eh, qué hacer en caso de ser víctima de violencia de género, por ejemplo, Siri no sabía qué responder. Y eso muchas veces, eh, entonces, lo que decía antes de que se cortara, es hay dos tipos de sesgos, dijimos, en los datos y en, los, eh, y en el diseño del algoritmo. El, el punto es que muchas veces no hay tanto peligro como, por ejemplo, nombré el, el caso del algoritmo de Netflix, quizás si llega a haber un sesgo, el impacto puede no ser tan peligroso pero sí lo es en el caso de la justicia, o sea, si implementamos algoritmos en la justicia, estamos lidiando con derechos humanos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la libertad, entonces si llega a haber ahí un sesgo, el problema es muy grande. Eh, y como también mencionó, mencionó Bruno, los algoritmos tienen cierto, cierta probabilidad de error, eh, y aún aunque sea muy bajo la cantidad de personas a las que podemos estar Impactando impactando sus derechos humanos puede llegar a ser muy grande. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese, con ese tipo de cuestiones y con los sesgos en general. Eh, entonces, estamos diciendo que los algoritmos, o sea, los sesgos de los algoritmos pueden estar impactando derechos humanos. En el caso de la justicia, pueden estar impactando el derecho a la igualdad, el derecho a no ser discriminado o discriminada, eh, el derecho a tener un juicio justo. O sea, lo que decíamos es. En general, o sea, uno no puede acceder muchas veces al, al algoritmo y no se puede, no se sabe cómo si nosotros tenemos unos datos. Bueno, lo que estaba diciendo es que hay un caso de, de Amazon en el que estaban buscando a una persona, eh, para un, o sea, estaban buscando gente para un puesto de ingeniería eh, y lo que hicieron fue utilizar, una, o sea, pro, automatizaron ese, ese proceso de decisión y lo que hicieron fue implementar un algoritmo. Eh, pero lo que no se dieron cuenta era que estaban usando datos de, o sea, los datos que usaron para entrenar al algoritmo fueron datos de las personas que ya estaban trabajando en Amazon. Entonces, lo que pasó es que cuando vieron cuáles eran los perfiles que estaba eligiendo el algoritmo, eran todas personas, eran todos hombres blancos. Eh, y lo que estaba pasando ahí es que los datos que se le estaba dando eran, o sea, como las personas que ya estaban trabajando en Amazon eran todos hombres blancos, los datos que le estaban dando al algoritmo, lo único que estaban haciendo era perpetuar esa discriminación. Entonces, ahí tenemos otro caso de, eh, de un o sea, impacto en los derechos humanos de las personas en ámbitos que no, o sea, no, son de, no son de la justicia. O sea, que esto, al implementar algoritmos en todos lados, estamos, eh, am, o sea, estamos amplificando ese problema. Entonces, para no dejar una sensación completamente negativa, eh, lo que quiero decir es, no es está mal usar algoritmos, el punto es tratar de hacer un balance entre los beneficios eh, que nos puede llegar a dar, como por ejemplo eh, hacer más rápido los procesos de la, de la toma de decisiones, pero también tener, o sea, balancearlo con el impacto negativo que puede llegar a tener esto en los derechos humanos. O sea, no solo pensar, las métricas no pueden ser solamente eh, el tiempo que me lleva. Eh, por ejemplo, emitir un dictamen. Eh, me quería como enfocar en cuatro, eh, cuatro puntos que me parecen fundamentales para tener en cuenta en caso de que queramos eh, regular eh, la implementación de inteligencia artificial o de estos algoritmos que, que usan machine learning y que, a, que aprenden de datos. Eh, hay, yo creo que cuatro puntos fundamentales entre muchos otros. Uno, entonces, había dicho ser lo más críticos y críticas. Eh, tener un objetivo claro, ver qué problema venimos a, a resolver con, con la automatización o con la inteligencia artificial y ver si vale la pena. Eh, y esto está relacionado con un segundo punto que es tener en cuenta los derechos humanos. Ver eh, si hay algún tipo de impacto, si podría llegar a haber un impacto en los derechos humanos. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del ámbito de la justicia en donde... Eh, podemos estar hablando de ciertas libertades y, y derechos humanos como el derecho a no ser discriminado o discriminar, el derecho a la igualdad, eh, el derecho a tener un juicio justo, o sea, son derechos que son fundamentales, entonces hay que tener eh, como muy en claro cómo vamos a implementar inteligencia artificial y si, va a llegar a, si puede llegar a haber un impacto negativo. En tercer lugar, eh, es fundamental la transparencia en este tipo de... de cuando implementamos algoritmos, sobre todo en el caso de la justicia, o sea, porque podría llegar a ser eh, que en el caso de una empresa privada nos digan, bueno, no pueden acceder al algoritmo porque eh, justamente está, eh, está protegido por propiedad intelectual, entonces hay toda una discusión sobre eso, pero en el caso de la justicia y del ámbito público, eso no, no puede ser una, una, una excusa de ninguna forma. Entonces, tendríamos que poder acceder a los datos, o sea, qué datos eh, están usando para entrenar los algoritmos, ¿Cuál, cómo se diseñan los algoritmos, quiénes están diseñando los algoritmos, eh, debería haber auditorías regulares, o sea, poder eh, tener cada tanto tiempo una auditoría del de diseño del algoritmo, ver qué datos también se están usando para ver si esos datos no estén desactualizados, eh, y qué parámetros están usando para, para decidir. Y, por último, pero no menos importante, eh, tanto el diseño de los algoritmos como, los da como qué datos se van, a, se van a utilizar deberían decidirse en coordinación con otros sectores, como, por ejemplo, organizaciones de sociedad civil, la academia, eh, sobre todo especialistas en derechos humanos, porque muchas veces la, los equipos que están desarrollando los algoritmos y que deciden qué datos van a darles a los algoritmos para entrenarlos, no tienen idea sobre derechos humanos y el impacto en derechos humanos. Entonces, eso es fundamental. Eh, y algo que también ya mencioné, que los equipos sean diversos. La diversidad en los equipos es muy importante, eh, tanto en el desarrollo como en la implementación de, de estos sistemas. Eh, así que esos serían como los últimos cuatro puntos que eh, podemos seguir discutiendo. Bien, Maya, muchísimas gracias. Voy a repetir por acá, les pido disculpas gracias. a Maya, a Bruno, por la cantidad de interrupciones, son problemas técnicos haciendo pruebas con distintas plataformas y eh, bueno, ahora vamos a ir por esta que, que creo que no, no, no falla, no debería fallar. Eh, muchísimas gracias por tu exposición, Maya, porque a pesar de las interrupciones eh, fue bastante claro algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta, y hago como una especie de aprovecho, ya que tengo que moderar, aprovecho para, para algunas cosas que, que tiene que ver con un poco lo que dijo también Bruno, que tiene que ver con el tema de los datos, cuando hablamos de algunas de estas tecnologías, siempre como algo principal es que se necesitan datos, principalmente porque uno de los mayores problemas, que bien mencionó también Maya, es el tema de los sesgos. Para disminuir sesgos siempre se habla de mayor necesidad de datos. El tema es, y, y, y de hecho Bruno mencionó el tema de los datos abiertos, la apertura de datos. Ahora, cuando uno también eh, piensa en, bueno, ¿cuáles serían esos datos o qué el tipo de datos que se necesitaría? Eh, ¿Hay algún estudio ya o, o, o ustedes han eh, encontrado algo quizás en los casos que han estado analizando, los tipos de datos que, que se necesitan en general para disminuir sesgos, eh, esto es como una pregunta por un lado, y por el otro lado, eh, ¿qué pasa con esta mayor necesidad de datos y en su relación con la privacidad después eh, de, de las personas? Porque bueno, estamos hablando justamente de la justicia, y en la justicia hay víctimas, y hay, digo, hay de índole de distinto, a, de, hay indole, distinto tipo, eh, entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué tipo de datos se necesitan? Y si alguno de esos datos puede de alguna forma afectar a algunas víctimas en el caso de que eso se exponga de alguna forma. Eh, no sé la, el, el, si quiere responder Bruno o Maya. ¿qué Bruno, si quieres. Ahora sí. Estaba está, estaba muteado. Eh, sí, es, es buenísima la pregunta porque es algo que, que aparece medio evidente, ¿no? Si uno empieza a, a darle este combustible de datos a, a, a los algoritmos, eh, podemos llegar a tener un problema muy, muy serio si lo que le damos no está bien curado y no está bien etiquetado. O sea, como decía Maya, eh, por el tema de... De, de que nos devuelva un, una solución sesgada o, o sea porque estemos vulnerando la privacidad con determinados datos que le estamos dando, lo primero que, que, que tenemos que destacar es que los datos que necesitamos, eh, que necesitamos datos no información, eso sería el, me parece el punto más, el punto clave en esto, lo que necesitamos son datos, pero no necesitamos la información vinculada, por ejemplo, eh, yendo caso de un, de un predictivo de una sentencia, nosotros necesitamos que en, en, en determinadas circunstancias la solución judicial fue X, eso es lo que necesitamos, no necesitamos saber que eh, Pedrito estaba eh, en tal lugar a tal hora, sino que le tachamos Pedrito y decimos A ah, se encontraba arriba de no me importa, supongamos que es un accidente de tránsito, se encontraba arriba de un vehículo, no me importa cuál, que colisionó en una ochava con otro que venía por la izquierda. Entonces, ahí vamos a empezar a entender cuál es el dato relevante, que venía uno por la izquierda, que un vehículo circulaba por su derecha, que, que colisionó en una encrucijada. Lo que sí me importa es si, si, si ese sujeto X estaba alcoholizado o no, pero eso no corresponde a un dato privado porque yo no voy a tener identificado al sujeto. ¿Me explico un poco eh, hacia dónde quiero ir con lo que necesitamos datos pero no información? Eh, sí, sí, sí, sí, sí, eso sí queda claro. El... Ahora, yo lo que pienso es, eh, quizás, por eso, en algunos casos, también se me ocurre preguntar, quizás por ignorar los problemas que pueda haber en la, en la cuestión de los procesos en la justicia y el nivel de necesidad real que hay de implementar determinadas tecnologías. Digo, a veces uno escucha los argumentos para implementar tecnologías en, en cualquier otro espacio, en cualquier otro tipo de tecnología, suele haber hablarse de eh, agilizar, ¿no? Eh, siempre como el tema de agilizar procesos, y suele hablarse de una justicia lenta, por lo menos en nuestro país se habla a veces de una justicia lenta, de los procesamientos. Eh, el, la, el tema de la justicia lenta, ¿está directamente relacionado con que se va a resolver usando tecnología? Es una pregunta que, que creo que algunas personas también se hacen. ¿O la lentitud de la justicia va por otro lado y no necesariamente... La agilidad va a venir por la implementación de tecnología. También quien quiera responder. No, yo no quiero acaparar, si querés, Maya. Yo tengo mi sí. opinión fundada, pero, pero... dale, Maya. No, después quizás vos conoces un poco más cómo funciona eh, la, la justicia por dentro. Yo igual quería mencionar algo relacionado con la primera pregunta y como de, de qué datos son necesarios que sí, vale. realmente depende claramente de, o sea, justamente lo que, lo que mencionaba antes, de qué objetivo, o sea, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué problema venimos, queremos resolver? Entonces, quizás ahí es, hay ciertos datos que son necesarios y otros que no. Pero, en general, eh, la idea es que la, la cantidad de datos eh, que, que recolectamos para entrenar los algoritmos, sobre todo en, en la justicia, sea la menor cantidad posible. Eh, o sea, como que sean los necesarios justamente para poder tomar esas decisiones eh, de una forma que sea rigurosa y que no haya tanto margen de error. Eh, y también creo que es importante destacar que tiene que ser por la menor cantidad de tiempo posible. O sea, esos datos deberían tener como un tiempo para, para estar, eh, o sea, que, que no, si ya no son necesarios esos datos, que no sigan, eh, que nos, nos sigan recolectando, eh, por otro lado, pensar dónde están alojados esos datos, cómo se protegen no sé si lo va a tener la justicia, si va a tener mis datos personales, bueno, cómo protege que eso no se haga público, eh, entonces me parece que todo esto también está relacionado con la transparencia que tiene que haber, teniendo en cuenta que es la justicia y que estamos hablando del sector público. Mm. Eh, entonces, sí, sí, también relacionado con, con esta segunda pregunta de de la, de la rapidez, eh, me parece que podría llegar a sí, a agilizar algunos procesos. Eh, creo que, que no sé si la, esas no deberían ser las únicas métricas que haya. O sea, si, si hay algunos, si hay probabilidad de que se impacten derechos humanos o que haya sesgos, eh, la rapidez creo que debería venir por otro lado y no del lado de la tecnología además de que seguramente haya otras, eh, otras fuentes por las que la justicia se alenta y no solamente por eh, llenar un dictamen, ¿no? o, o sea, para completar un dictamen, ¿no? como no creo que sea solo eso, pero bueno, Bruno creo que conoce más cómo funciona. Eh, yo creo que la, que la cuestión de, de la dilación en, en el tiempo de los, de los procesos está... Absolutamente vinculada primero con un tema legislativo, con un tema de procesos en líneas generales y después eh, con, con todo lo que es periférico al, al, al proceso en, en líneas generales, que tiene que ver con eh, notificaciones, que tiene que ver con los anoticiamientos a, a las personas que, que, que son partícipes en el juicio o a los distintos organismos que colaboran con los tribunales, la mayor parte del tiempo se va en, en, en un papel que sale de, de una determinada dependencia hacia otra dependencia. Eso es, la, la verdad es que consume un montón de tiempo. En, yo trabajo en el fuero civil y comercial y, y, el, y el fuero civil y comercial de, de la provincia de Buenos Aires... A, Hace unos años, de unos años a esta parte ha mejorado o ha reducido el margen por dos cuestiones. Primero, por un tema de oralidad, que, que, pero por una cuestión de inmediatez del juez con, con las partes en el juicio y poder solucionar los temas. Y por otro lado, por, porque se constituyeron los, que, los domicilios electrónicos que hacen que las notificaciones se puedan generar a través de... De un correo electrónico oficial, entonces eso hace que la persona que antes salía con un papel para llevarlo a otro lado, ahora, direct, bueno, va por ahí en detrimento del trabajo de esa persona, pero sí en favor de, de una justicia un poquito más ágil, eso no tiene nada que ver con inteligencia artificial, eso es un, una aplicación de una tecnología, pero también se necesita una técnica legislativa eh, que, que tenga en mente que los procesos hoy por hoy tienen que ser mixtos o por lo menos que, ten, que tienen que tener en cuenta las tecnologías tanto las, las que existen como las emergentes para, para poder legislar bien pensando en eso y, y, y poder, tras, poder llegar al resultado que todos quieren que es un, un juicio hay, hay un adagio que es <ríe> la justicia lenta no es justicia y, y la verdad es que eh, hay cierta razón en ese, en ese dicho debemos los juicios civiles y comerciales tienen un promedio de duración de cuatro o cinco años es una barbaridad para un choque eh, la verdad es que es ridículo no, no es impensado entonces conjugar tecnologías buenísimo lo que decía maya con reparo siendo críticos de la tecnología sí me parece genial eh, pero pero no es la salvadora de todo también necesitamos que haya atrás una cabeza que repiense eh, cómo, cómo hacemos o cómo andamos nuestro camino litigioso, por llamarlo de alguna manera, porque hay soluciones en el mundo entero, hay, hay procesos de, o sistemas de resolución online en un montón de, de, de lados, en donde cuestiones de menor cuantía, determinadas cuestiones de familia y demás, se, básicamente se resuelven online con las pretensiones, hay mediaciones, virtuales y, y resuelven, hay, hay ejemplos, hay muchos ejemplos también acá de, de esos o, o diseños de, de argentinos en eso, de cleros es un ejemplo, de resoluciones fuera de tribunales que tengan que ver con, con, con formas eh, anormales de, de, de someter las cuestiones a, a una resolución y vinculadas con tecnología, pero... Me parece que, que la tecnología por sí sola eh, no, no es la salvadora. Eh, aprovecho una, una pregunta de, de alguien que está participando de la charla que dice, ¿cómo están auditando y evaluando a Prometea? No sé si alguno de ustedes sabe. Yo Maya. yo lo busqué por todos lados y no lo encontré. Eh. Eh, que eso ya es un problema, o sea, ah. debería ser súper accesible. Eh, y la verdad es que hasta leí, no sé, hay un informe del BID, hay como muchos, eh, muchos documentos, pero ninguno parece que cómo están auditando, qué están teniendo. O sea, no, no hay nada. Yo no encontré nada al en menos. No, yo tampoco. Bien. Yo tampoco, no. Hay otro comentario, y, y sería un comentario con pregunta, que dice Javier Palero. Dice, dudas sobre la distinción entre información y dato. Eh, él dice que no siempre es tan clara en casos de discriminación, reincidencia. Y por ejemplo, se analizan categorías de datos que son discriminatorias, la raza, por ejemplo, y aunque no tenga nombres, hay eh, impacto en poblaciones enteras. Esto tiene que ver un poco también con lo que eh, Maya había mencionado de, de los sesgos. No sé, Bruno, si querés explicar un poco este tema de la distinción entre información y dato. No, lo que, lo, a ver, lo que yo me refería era no tanto en el concepto de, de, de anonimización del dato en sí, sino que eh, tal vez no se necesite, de acuerdo a la casuística, y de acuerdo al objetivo que busquemos, eh, no, hoy por hoy no, te, no podemos hablar tampoco de un desarrollo preciso de, de inteligencia artificial eh, predictivo en cuanto a, a, a solución, a, a que genere... Eh, hablo, perdón, hablo del lado del juez. Sí predictivo, como el que tenemos de Prometea, que es para la emisión de dictámenes. Por ahí esa diferencia es, es un poco más, más técnica. Lo que hace un sistema como Prometea es facilitarle la actividad a, al fiscal. El fiscal emite dictámenes, pero no emite decisiones, sino que sugiere decisiones. Eso también puede tener un sesgo eh, en el juez que entiende que... Eh, el fiscal está generando su dictamen utilizando una tecnología neutra y objetiva entonces puede también eh, apoyarse en ese dictamen para resolver prescindiendo tal vez de todo análisis o, o, de, o de rigurosidad a la hora de, de evaluar el alcance de, de ese dictamen o si fue, dictado, si fue emitido de acuerdo a, a determinadas reglas a lo que yo me refería con, con lo de la información o no es suponiendo un determinado caso. Estoy hablando de supuestos porque no, no, efectivamente, no hay casos eh, o no hay sistemas de inteligencia artificial, eh, más allá del caso Compas, eh, que, que, que sí puede tener que ver con cuestiones penales en ejecución de sentencia, que es un caso famoso en Estados Unidos. Eh, pero no tenemos, digamos, el, el, lo que yo decía con datos e información es tal vez no necesitamos información que vincule al, al sujeto o a la persona con un acontecimiento para que eso sirva de insumo para el desarrollo de una, de una, para el desarrollo, para llegar a una conclusión, perdón. Entonces, de ese modo, si necesito tres o cuatro datos específicos, como por ejemplo si A y B se ponen de acuerdo en una petición de divorcio, entonces divorcio, eh, no hace falta que yo identifique quién es A y quién es B, sino que, que haya dos personas que se quieran divorciar y se, entonces se pueden divorciar. Ahora, bueno, se puede pedir por uno, pero supongamos que sea con dos. Este, me explico, a eso, a eso me refería. Pero sí, pues, claramente que hay formas de, de identificar, sea a través de, de metadatos en el caso que se utilicen, o sea, hay que ser... Me parece que hay que ser muy puntilloso con el dato que utilizas, si necesitas una recontra auditoría en eso, una recontra auditoría, porque estás manejando datos absolutamente sensibles, más allá de que las sentencias sean públicas, pero hoy por hoy tenemos sentencias públicas, pero en determinados casos somos rigurosos a la hora de blanquear nombres, no exponer a menores, bueno, esto, al alcance de la tecnología, se puede multiplicar y, y puede traer un montón de consecuencias bastante perjudiciales. Por eso hay que ser, me parece que, sumamente finos a la hora de, de etiquetar esos datos y de seleccionarlos. Eh, gracias, Bruno. Sí, creo que también es interesante, eh, lo, dentro del ejemplo que, que mencionas, que es Compass, que es el que también después se refirió Javier, eh, que este, bueno, para quienes no lo, no lo conocen, COMPAS tiene que ver con este, este sistema que evalúa la probabilidad de, una, de reincidencia de, de una persona que está, que está presa y a, a raíz de un estudio que se hizo sobre este sistema, se, desde ProPublica detectaron e hicieron público que había un sesgo eh, perjudicando a las eh, personas negras porque a, incluso teniendo en cuenta que podrían haber cometido previamente delitos menores que quizás personas blancas, eh, siempre o oh, había más tendencia que el algoritmo identificara como que había, tenían más probabilidad de reincidencia y, y bueno, lo que terminaron detectando era que era por, por ser negras eh, básicamente y, y ahí hay un problema que es que sin necesariamente identificar a la persona eh, que, que ahí es donde quizás es lo que dice Bruno bueno, no se le identifica ni con nombre ni apellido no hay un riesgo en, en el sentido de desanonimizar a la persona, pero sí hay una, una población, una parte importante de una población eh, con determinadas características que se ve eh, afectada, vulnerada sus derechos por un sesgo en un algoritmo y ahí me, me parece interesante, casi para, para cerrar sería, pero algo que mencionó Maya, que tiene que ver eh, con esto de que quizás aunque no se defina que el sistema sea el que tome la decisión, hay una tendencia a no cuestionar el resultado de, este, de esta decisión que se tome por creerse que son objetivos lo, lo, que, lo que decida, ¿no? una, eh, una solución, una respuesta, un dictamen, un, un diagnóstico, pensando en incluso otras técnicas también de este estilo, en otras áreas, eh, entonces, ahí siempre el problema, por supuesto, que recae en los sesgos de las personas. Digo, puede ser el sesgo de quienes diseñaron el algoritmo, quienes confeccionaron la base de datos, eh, y también después puede estar el sesgo de la persona que, ante el resultado que da el sistema, decida ni siquiera cuestionarlo y confiar en lo que está diciendo este sistema. Entonces, sí. ahí hay como una cadena... Eh, yo, yo lo veo como un problema importante, no sé hoy, eh, en términos concretos, en dónde esto ya uno podría decir que se está implementando, además de, por ejemplo, el sistema Compa. No sé si quizás, Maya, hayas estudiado algunos casos concretos que nos puedas comentar. Eh, bueno, a nivel local, en Argentina, con este, con Prometea, eh, creo que fue un informe del DID o directamente de Prometea, decía, se ha tomado como métrica para mostrar que, que los resultados eran, eh, eran eh, rigurosos y que y que, el, que estaba tomando decisiones eh, o sea, buenas de alguna forma, era que el tribunal, como, o sea, como dijo Bruno, lo que hace Prometea es dictaminar. O sea, que el Ministerio Público Fiscal dictamina. Y después el Tribunal Superior de Justicia lo que hace es justamente decidir sobre la, sobre la base de ese dictamen. Entonces, creo que lo que puede pasar eh, o sea, era como un porcentaje muy alto, en un porcentaje muy alto, el Tribunal Superior de Justicia coincidía con lo dictaminado por Prometea. Eh, entonces, creo que esto está muy relacionado con esto, porque, con lo que mencionaba Carolina. Eh, porque pensamos que justamente eh, lo que dice el algoritmo es inteligente, porque por eso creo que, que es contraproducente llamarlo inteligencia artificial de alguna forma. Porque, porque pensamos que es inteligente, pensamos que es un robot y que viene que lo que dice es inteligente. Entonces, ¿cómo vamos a cuestionar a, a este ente que es inteligente? Entonces, creo que, la verdad, no lo sé exactamente, pero sí. O sea, no me parece que sea una métrica, en primer lugar. Y, en segundo lugar, puede estar pasando que el Tribunal Superior de Justicia justamente diga, si la tecnología me está diciendo que esto es así, entonces debe, tiene que ser así. ¿Quién soy yo para venir a cuestionar a la inteligencia artificial? Por eso creo que desmitificar... A la inteligencia artificial es, es fundamental. Pensar en o sea, cuestionar constantemente eh, la decisión de los algoritmos, ver cómo están entrenados, con qué datos, cómo están diseñados. Eh, porque muchas veces también en el diseño parecería ser que, que las etiquetas no son directamente eh, discriminatorias, porque quizás no está directamente la raza, pero sí puede ser eh, de forma indirecta. Podría ser, por ejemplo, dónde, y esto, hay, hay ejemplos en, en Estados Unidos y en otros países de cómo el lugar en donde uno vive, o sea, por ejemplo, si toman el código postal, eso también podría estar relacionado con, eh, con ciertas variables que, son, que sí son discriminatorias. O sea, teniendo en cuenta el código postal. Entonces, hay que tener, o sea, justamente tiene que ser muy transparente y tenemos que poder acceder a, al diseño del algoritmo para poder detectar eso. Y yo te agrego una más también, que me parece que es fundamental, la capacitación. O sea, eh, que, que medio que se, se deja de lado en este, en este juego y en, donde, y en los ámbitos donde uh, nos movemos y hablamos y conversamos y discutimos con respecto a aplicación de inteligencia artificial y demás, pero el operador judicial, en este caso, eh, hablando específicamente del Poder Judicial, que va a tener que aplicar la técnica, o que recibe una cosa con la técnica, como en el caso que explicabas vos, Maya, tiene que ser alguien que por lo menos sepa algo de lo que está recibiendo, cómo se formó eso, porque, porque si no, eh, la verdad es que estamos poniendo, me parece que es una responsabilidad social enorme la que tiene el Poder Judicial, y que no, que no conozca las herramientas con las que cuenta, eh, puede ser muy perjudicial. No quiero ser catastrófico, igual. No, no, no. No, me parece bien tomarlo, digo, con la seriedad que es, porque es la justicia, digo, es un tema delicado, es sensible y, y nos compromete a, a todos nuestros derechos. Digo, si, si está manejado con, con cierta, como, liviandad eh, y descansando a veces en. Bueno, lo hablábamos fuera. Eh, antes, antes de conectarnos con, con Bruno, el tema también, y esto quizás un poquito para cerrar, pero eh, todas las decisiones que tienen que ver con la implementación de tecnologías en, en el sector público va ligado con definición de políticas públicas, y eso, una de, la, de las mayores falencias que hay es que las, estas políticas públicas suelen ser no políticas de Estado, que, que van, digamos, a, aparejadas con un estudio profundo de impacto, por ejemplo, eh, y, y de, de qué forma sería la mejor manera de, de implementarlo, pensando en cuestiones como mencionaron los dos, ¿no? Digo, temas de transparencia, eh, de, de, de que sea un sistema auditable, por ejemplo, de que sea seguro, de que haya garantías de privacidad, de protección de los datos, y, y esto de que sea una política de Estado permitiría además que justamente atraviese diversos, gobiernos con este nivel de seriedad que merecería el tema. Cuando terminan siendo, a veces, eh, tecnologías que se implementan, a veces con cierta como urgencia, con una presentación muy rápida, con poco estudio, a veces incluso ni siquiera eh, con, con un, una prueba, ¿no?, previa eh, para ver cómo se trabaja, sino, bueno, se, se diseñó, lo, lo tratamos de instalar en donde sea y estos sistemas tienen estos, justamente capacidad de escalabilidad muy alta, entonces después estos problemas de sesgo, de discriminación, etcétera, tienen impactos de muchísimo alcance, eh, y con quizás la se pierde la posibilidad de trazar ¿no? hacia atrás dónde estuvo la falla, sí, el problema de error. Entonces, bueno, creo que también ahí tenemos otro tema que no va ligado directamente a la tecnología, sino al sistema en sí, de cómo se definen las políticas públicas. Eh, cuando se tienen que implementar tecnologías también en el sector público. Eh, que quizás queda más como, como una reflexión. Pero, pero bueno, no sé si ustedes tienen algo para decir también con respecto a, a esto. ¿Cómo se implementan? Eh, yo, si quieren. Eh, no, creo que es importante, con, que relacionado con lo que decías recién, que y creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta, que quizás antes, sin, o sea, sin implementar algoritmos y, y, y inteligencia artificial en estos, en estos casos, eh, el impacto, si se va a haber algún tipo de sesgo, quizás era sobre, la, sobre una persona para la que se tomó esa decisión, por ejemplo. Pero creo que hay que tener en cuenta que hoy en día, o sea, si implementamos inteligencia artificial, esas, eh, esas decisiones pueden tener un impacto mucho mayor. O sea, ¿Por qué? Porque Después esa, o sea, esa decisión va a volver como un dato adicional que le vamos a dar al algoritmo para seguir entrenándolo y seguir tomando decisiones sobre esa base. Entonces, por eso es que también los sesgos, o sea, lo que hace la inteligencia artificial el, el, y la automatización en estos casos es eh, justamente perpetuar esos sesgos. Pero también el hecho de que estamos impactando a mucha gente. Entonces, eh, Justamente las, las decisiones no se pueden tomar en forma apresurada ni porque es eh, cool tener, eh, implementar inteligencia artificial y porque es justa, porque es tecnología, entonces es buena. No, o sea, como que me parece que, que eso es una, o sea, lo más importante, eh, pensar en que estamos quizás afectando a mucha gente y ya no a una sola persona cuando tomamos una decisión. Bien, bueno, gracias, eh, Maya. Gracias Bruno, gracias uh, claro. no solo por participar, sino bueno, además por haber tenido esta, sí, esta amabilidad, de quedarte más tiempo sí. que por todos los cortes que tuvimos, eh, y, y, y por la claridad en sus exposiciones, porque, porque está bueno también ese tema que eso, llegar a, a que lo entienda toda la ciudadanía, ¿no? Y que por lo menos lo sepa. Sí, bueno. Esperemos <risa> haberte ido claro. <risa> sí, sí, sí, sí, yo creo que sí, ahora va a quedar de, de nuestro lado resolver este problema para que quede todo el video eh, todo junto en un mismo material, pero, pero sí, la verdad que, de verdad fue, creo que, que muy interesante, hubo ahí algún comentario que decía que, que fue muy buena la charla, eh, que creo que es alguien que pudo seguir todo el rastreo de... <risa> <risa> sí, el Porque... sí, sí, sí, de verdad, bueno, muchísimas gracias y... Gracias a quienes quedaron ahí del otro lado escuchando. Sí. Bueno, muchas muchas gracias. gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias.